Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a ver en la plataforma Virtual Source, que es una plataforma de libros electrónicos de la Biblioteca Central de la Una. Para poder este, ingresar dentro de esta plataforma, primero tenemos que crear una cuenta. Dentro de esta plataforma, nosotros vamos a encontrar libros electrónicos que vamos a poder prestar eh, por cinco días, podemos prestar hasta tres materiales eh, o hasta tres libros electrónicos. Eh, y eh, el préstamo se realiza de forma automática como la devolución también. Entonces, cuando llegan los cinco días, automáticamente se devuelve el material. Y si uno quiere volver a prestar, en este caso, dicho material, este tiene que estar disponible para su uso. Entonces, para poder eh, ingresar dentro de esta plataforma tenemos que crear una cuenta. Para ello nos vamos acá en crear nueva cuenta. Y algo muy importante. La cuenta que nosotros creemos tiene que tener. En este caso. Tiene que tener un correo electrónico institucional. Entonces este, vamos a, a completar los datos. Y este como les dije. Esta cuenta de correo electrónico tiene que ser institucional. Nuevamente nos pide el completar el mismo, el mismo correo electrónico, hay que confirmar eso, y la contraseña, como mínimo ocho caracteres de las cuales tiene que tener eh, mayúsculas, minúsculas, caracteres no alfanuméricos y números, eh, igual como funciona en nuestra plataforma Moodle. Repetimos la misma contraseña. Y este nos va a dar una pregunta de seguridad. ¿Deporte favorito? este ¿Cuál es tu sabor de helado? ¿Cuál es tu respuesta favorita? ¿Sí? Y este respuesta de seguridad. Completamos la respuesta de seguridad. Aceptamos los términos. Eh, y una vez que este, tengamos todos los datos, entonces le damos en, en crear. ¿Sí? Este, en este momento... Ustedes ven, es muy importante que guarden ya este usuario, esta, esta contraseña para poder ingresar. Fíjense que acá no nos está diciendo que se verificó, pero que para validar nuestro usuario nos va a enviar un correo electrónico a nuestro correo institucional. Entonces tenemos que ingresar a, al correo institucional. Bien, entonces una vez dentro de mi correo electrónico encuentro el, el, el correo que me envió la plataforma. ¿Sí? Y ahora eh, entonces tengo que ingresar a, a este correo electrónico para este, poder validar mi usuario. Bien, entonces este, ahora simplemente tengo que dar clic acá en confirmar correo electrónico y ya me redirecciona a la página donde tengo que ir a realizar mi, mi búsqueda, en este caso de del de, de libro electrónico, esta búsqueda yo lo puedo realizar de diferentes maneras, lo puedo buscar por autor, lo puedo buscar por título, lo puedo buscar por temas, entonces este, es cuestión ya de eh, si uno conoce ya el autor, entonces pone el nombre del autor o si tiene algún título en específico, entonces busca por ese título, eh, lo, lo que normalmente uno hace es buscarlo por temas, por temas más, más genéricos en este caso, para poder este, encontrar más rápido su, su material. ¿sí? Pero si uno ya, ya, ya, ya conoce el, eh, que, que existe ese libro electrónico, entonces puede poner directamente este, su, el nombre del autor y, y le tendría que permitir recuperar. Bien, entonces, una vez que estemos dentro, vamos a observar acá este, las pestañas de, de explorar. Sí, eh, donde podemos explorar los materiales, la pestaña de biblioteca donde va a estar la información de los préstamos que nosotros hayamos realizado y acá arriba podemos encontrar también que existe un buscador donde podemos poner directamente los términos de búsqueda entonces vamos a irnos hasta la pestaña de explorar y en este punto entonces nos tienen que eh, mostrar este, los, eh, el buscador y también nos tiene que mostrar, eh, en este caso, eh, los materiales que eh, están disponibles. Fíjense que acá también eh, tenemos eh, los elementos prestados que eh, podemos visualizar desde este punto. Y acá ya tenemos, en este caso, todos los libros electrónicos que nosotros podemos buscar. Entonces voy a buscar los libros, por ejemplo, de medicina. ¿Sí? Eh, pongo eso dentro de mi término de búsqueda. Y lo que tiene que hacer ahora es eh, realizar la búsqueda de todos los libros electrónicos que coincidan en este caso con, con este tema en, en particular. Fíjense que para el área de la medicina eh, hay varios libros, el manual de Harrison, el manual de medicina de urgencias, el ABC de la medicina, eh, está también hay libros para microbiología, eh, hay libros para la parte de micología, eh, la, eh, libros para fisiología. Acá, por ejemplo, tenemos este, eh, li, el libro para metodología y la investigación eh, para el área de la salud. Y bueno, justamente cuando uno pone ya este, el, el cursor encima, acá ya nos dice que podemos, eh, si, si queremos solicitar prestar. Y ya nos indica que el, el temporizador, que vamos a poder prestar esto por cinco días. Acá eh, podemos también obse, eh, observar eh, estos iconos que nos van a dar mayor información, entonces le damos acá en, en pedir prestado este libro electrónico simplemente hay que seleccionar este, esta opción acá y este me indica que este libro que yo estoy queriendo prestar acá tenemos la información, ¿sí? es un libro publicado en el 2010 y yo le puedo dar en pedir prestado entonces es que cuando le doy pedir prestado automáticamente eh, me, me, me tiene que prestar este libro y este, una vez que esté prestado, entonces ya está relacionado a, a nuestro usuario. Ahora le vamos a dar simplemente en abrir el libro y vamos a poder observar ya el, el contenido en sí de, del libro. Para ello, entonces, este, pues uno eh, puede explorar ya directamente el, el contenido del libro eh, y este, visualizar... El, el texto, también uno puede este, tener acceso a eh, facilidades que nos ofrece la plataforma como para in, imprimir algunas hojas, eh, cambiar el formato, eh, podemos también este, realizar copias de, de URLs Entonces, este, la plataforma en sí, o el visor en sí, nos ofrece eh, un montón de de opciones acá. Fíjense que acá uno puede ir visualizando por títulos eh, para eh, avanzar en su, en su lectura. Eh, también hay otras opciones en la, en la tabla de contenidos. Acá este, podemos observar que esto puede, podemos mostrar o podemos colapsar. Eh, acá también hay más opciones. Fíjense que acá tenemos la opción para que nos lea en alta, por ejemplo. Eh, tenemos también otras opciones para buscar. Este, tenemos este, opciones también para este, adaptar eh, las preferencias del lector. ¿sí? Eh, en este caso, por ejemplo, para que el texto sea un poquitito más, eh, un poco más grande, ¿sí? para poder visualizar. Acá tenemos la parte de usos compartidos, por ejemplo. ¿sí? Entonces ya dependerá mucho de, de, de, de, de las preferencias que uno tenga para poder trabajar con eh, Vital Source y en este caso poder consultar el material. Espero que este video les pueda ayudar para poder crear su usuario dentro de la plataforma para que puedan prestar sus libros electrónicos y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.